una metodología por la cual el humano el ser humano adquiere nuevos conocimientos el padre de, del método científico aunque ya había antes de Galileo eh, en métodos científicos por decirlo así, se le considera que es el padre del método científico uno de los problemas que abordó Galileo fue la caída de los cuerpos El sentido común nos dice que los cuerpos más pesados caen primero si se les deja caer al tiempo, simultáneamente, con otros objetos más, menos pesados. Entonces, el sentido común, si uno le pregunta a las personas, las personas le dirán a uno que los objetos más pesados van a caer primero por ser más pesados. Pues para ilustrar un poco, y de una manera muy sencilla en principio, eh, el método científico, vamos a mostrar con un pequeño ejemplo de Galileo, eh, cómo explicó él la caída de los cuerpos. Entonces, uno puede tomar dos objetos, ¿sí? uno que sea más pesado que otro. Por ejemplo, este borrador, si ¿sí se alcanza? Sí este borrador y este papel. ¿Sí? No fue muy claro. Tomemos otro. Estos dos. ¿Sí? Entonces uno podría decir, claro, los objetos más pesados tienen que caer primero. Sin embargo, esta eh, conclusión hay que someterla a un escrutinio, hay que probarla, hay que hacer experimentos para ver si eso es verdad o no. ¿Sí? Entonces, hagamos otro experimento. Entonces, estas dos hojas son idénticas. De pronto una tiene más escrito que otro, pero no creo que eso afecte mucho en su peso. Entonces, podemos decir que son exactamente iguales pero la voy a dejar caer de la misma altura y de diferente forma. ¿Qué observamos ahí? Una cayó primero que la otra y son de igual peso. Entonces algo no funciona o mi explicación está mal. Hagamos otro experimento un poco más eh, drástico. Tomemos estos dos objetos. ¿Cuál de los dos pesa más? Los dos pesan lo mismo, a pesar de que este esté arrugado. ¿Sí? Entonces, dejémoslo caer. Cayó primero el que estaba arrugado y son iguales de pesados. Eso nos puede indicar que el peso no tiene nada que ver en la caída. Hagamos otro ejemplo. Tomemos estos dos cuerpos. De acuerdo con nuestra teoría, o con, con la conclusión más bien, del experimento anterior, de los experimentos anteriores, el objeto más pesado debe caer. Está bien hasta ahí. Sin embargo, ¿qué sucede cuando ponemos el papel encima? Si es verdad que los cuerpos más pesados caen primero, ¿qué debería pasar acá? ¿Tú qué piensas? Que caiga primero el libro. Entonces, a medida que va cayendo, el libro se tiene que separar del papel. Sin embargo, repitamos el experimento. el experimento otra vez. Cayó primero el libro, por ser más pesado, entre comillas. Ahora pongamos el papel encima. Si eso es verdad, el libro debe caer primero. ¿Qué sucedió? Cayeron al tiempo. Cayeron al tiempo. Definitivamente el peso no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estas dos situaciones? El área. la resistencia sí la resistencia del aire es mayor para este objeto que para este o en este caso la resistencia del aire de pronto este ejemplo es mejor es mayor para este cuerpo que para este ¿Sí? en el año de 1969 en la misión Apolo uno de los astronautas llevó un martillo y una pluma de halcón, creo que fue, y las dejó caer simultáneamente de la misma altura. Simultáneamente, claro. Y los dos cayeron al tiempo. En conclusión, entonces, lo que hace que unos cuerpos caigan primero que otros si se les deja caer de la misma altura, simultáneamente, no es el peso, sino la resistencia del aire. Como en la luna no hay atmósfera, pues los dos objetos cayeron primero. Con experimentos parecidos, supongo yo, Galileo explicó la ley de la caída de los cuerpos. En el vacío, todos los cuerpos caen con la misma aceleración, 9.8 metros por segundo cuadrado.